Hola, soy Raquel Rodríguez y el año pasado asistí por primera vez al encuentro de profes de L en Valencia. La experiencia fue muy enriquecedora. Vine con muchas nuevas ideas que he aplicado durante todo el curso. Y una novedad que me gustó mucho del curso fue que los profesores no daban solo el taller y se iban, sino que se quedaban con nosotros, con nosotras las profesoras, con lo cual podíamos hacerle todas las preguntas que nos surgieran. Eso me pareció muy, muy interesante. O sea, que este año, repito.